Amigas y amigos, eh, suscriptores de Canal 49 y no suscritos, bienvenidos a la simulación eh, de este canal dedicado a los San Francisco 49ers. Eh, he decidido jugar contra los Halcones Negros de Atlanta porque creo, creo yo que Atlanta todavía podría hacer algún movimiento por ahí. Se habla de que estaban interesados en, en, en, en, en Zach Wilson, eh, también en Justin Fields. Ahora por ahí hablan de Troy Lance, entonces quién sabe qué podría todavía hacer Atlanta. En su, en su camino por tratar de, de, de, de arreglar este, esta onda que tienen con el coreback, Matt Ryan, tal vez todavía se quedó un año, pero ya necesitan al sustituto. Y empiezan las acciones, aquí salen eh, los halcones negros hasta la yarda 25, desde ahí empezará el primer drive y viene el señor Matt Ryan, que era una de las primeras opciones que empezaron a sonar para San Francisco cuando comenzó todo esto del off season. Y la verdad es que estábamos muy, pero muy lejos de la realidad. Primero, verdad, 10 yardas por avanzar. Se la lanza aquí a Todd Gurley. Luego, luego, unas 15 yarditas. Y 15 yardas, llega hasta la yarda 40. Aquí el problema va a ser a Matt Ryan eh, tratarlo de capturar. Porque se deshace muy rápido del balón. Un hombre en movimiento hacia el lado derecho. Formación I. Desde el centro saca la jugada a Ryan. Se la entrega otra vez a Gurley. Gurley hace un corte y saca alrededor de... Unas 3, 4 yardas. 4 yardas, segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. Eh, un, un hombre que es Gurley al lado de Ryan Ryan busca eh, precisamente con Gurley Nuevamente está, se está convirtiendo en su caballito de batalla Una jugada de fuera adentro Y es primero y diez nuevamente Están moviendo bien el balón los halcones negros de Atlanta Primero por 3 para avanzar Viene el pase rápidamente el slant con Calvin Ridley Me parece que sí Y tercera y pulgadas Tercera y pulgadas Viene aquí se la entrega Todd Gurley Todd Gurley rompe y se tropezó Si no ganaba más pero ahí rápido lo tocó Eric Armstead y viene nuevamente Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 33, ya del territorio de los 49. ante el pase escape con, con Todd Gurley. Y viene ahí Jimmy Ward, lo detiene. Solamente sacaron 2 yardas. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Formación completamente abierta. Viene Ryan. Ryan desde el centro. Nuevamente ahí con Gurley. Gurley, no lo estoy pudiendo detener. Se está convirtiendo en su hombre de batalla y de seguridad para los sacones Negros. Formación cerrada. Y solo un número atrás, se mueve el ala cerrada y para el bloqueo de trampa y ya entregó a Gurley, Gurley, ahora sí a ningún lado Fred Warner lo detuvo, segunda oportunidad, diez, las mismas 10 yardas por avanzar, y nuevamente, intenta nuevamente con Gurley y nada, nuevamente Fred Warner, están engolosinando con Gurley y ya lo detecté, tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, se les complica el drive a los halcones negros, viene, y es, iba con un Gurley, lo bateó Nick Bosa. Detuvimos a los halcones negros y se van a tener que conformar con tres yardas solamente Con tres yardas, perdón, con tres puntos Y el punto extra, el gol de campo es bueno Se van arriba a los halcones negros, no recuerdo cuándo fue la última vez Recuerden ustedes cuándo fue la última vez que estuve abajo en un marcador Pero aquí se van arriba a los halcones negros en el primer drive Y vendremos eh, ahora con este primer drive De hecho casi siempre yo recibo, empezando los juegos, esta vez despejé yo creo que por eso casi nunca voy abajo Pero bueno, eso me va a ayudar porque en la segunda mitad Yo voy a tener el primer drive y eso siempre me ha gustado más Jimmy Garoppolo en los controles El, el tan polémico Jimmy Garoppolo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se la entregan aquí a Tevin Coleman Tevin Coleman rompe un tacleo, pero no el segundo y así solamente gana 4 yardas, segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar Importante para mí aquí sacar puntos porque los halcones no son un flan como los últimos dos que he enfrentado Enfrentado, perdón, viene Garoppolo, viene rápidamente el pase con Monster, bien, corta hacia el, de, hacia C, hacia el centro, perdón Se quitó un hombre y logra el primero y 10, ya estamos en la yarda 34 del propio territorio Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, Vienen con Monster, Monster, Monster Trump un tacleo y fue detenido. no estoy pudiendo correr mucho. Se acabó el primer cuarto, señores. Así de rápido se van las acciones de este primer periodo. En este encuentro que puse como prime time eh, en el Levi Stadium. Segunda oportunidad, Ocho yardas por avanzar. Viene Monster. Monster rompe un tacleo. Bien, rompo. ya no pudo romper el segundo, pero ganó unas 5 o 6 yardas más. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Viene aquí la corrida con Monster. Y sí, suficiente para el primer 10. Creo yo, sí, ahí está. Primero y 10. Primero y 10 de los 49 Se la entregan aquí a, Ahora es Jerry McKinnon el que va con el balón Y no corre por ningún lado Los halcones negros se están cerrando No me están dejando correr Trips del lado izquierdo A la, a la cerrada del lado derecho Segunda oportunidad 9 yardas por avanzar por los echa para atrás Está buscando, está buscando Y en el pase ¡oh, ¡Qué pase tan arriesgado! Y es completo con Divo Samuel. Ya estamos en territorio de Atlanta en su yarda 39. Qué buen pase. Muy, muy arriesgado. Ahí en la ventana lo, lo logró agarrar. Viene Monster. Eh, monster rompiendo tacleos. Pero Atlanta se está cerrando bastante bien. No me está dejando correr. Pases eh, apenas eh, para sacar algunas yardas. Bien aquí McKinnon. Muy bien, sacó otras 5 yardas. Tercera oportunidad. Una yarda por avanzar. Aquí con Juszek. Juszczek bien. Rompe Tacleo. Rompe otro. Rompe otro. Rompe otro. Bien. Kal Juszek. Kajoschek vive primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 18, ya estamos en zona roja de los halcones negros, viene el engaño de la Jetsup. se la entregan aquí a Monster. bajó bien el linebacker y lo rebota el, el otro a la defensiva, a ningún lado, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, las mismas 10 yardas por avanzar, formación abierta, Garópolos, echa para atrás, cargan con cuatro de los halcones, viene aquí el pase rápidamente el Draga a Trent Taylor, Trent Taylor es completo pausa de los dos minutos señores, pausa de los dos minutos Atlanta 3 San Francisco 0, no recuerdo un juego donde hubiera ido yo en cero a estas alturas del partido pero bueno Mira aquí el pase pantalla, solito está la avenida ¡vámonos! ¡Touchdown! Raheem, Mustard, touchdown en el pase pantalla de Garoppolo a Mustard touchdown 49ers y tomamos la ventaja, así ya casi para cerrar la primera mitad Uh -oh, que se me ha estado com eh, complicando, eh. la verdad es que Atlanta me está sorprendiendo, bien a la ofensiva bien a la defensiva, pero aquí está, concretando San Francisco 7 puntos 7 a 3, a punto de terminar la primera mitad, bueno quedan 2 minutos, los halcones negros tienen sus tres tiempos fuera, vamos a ver si sí, todavía podemos tener el balón nosotros, depende de este drive de los halcones negros. Están los números de Todd Ridley, 4 acarreos, 10 yardas, pero lo que ha generado por pase también ha sido bastante. Formación cerrada, Matt Ryan en los controles supongo que van a empezar a jugar en serie, no lo sé, viene el pase rápidamente aquí con Ridley nuevamente para unas... Dos mm, yardas, vienen nuevamente. Si sí son jugadas en serie, viene el pase. Oh, qué padre casi interceptado. Y es con Gorley se va hasta la yarda 45, casi lo interceptaba. Van a jugar en serie los halcones negros. Los halcones negros buscando. Viene Matt Ryan, Matt Ryan, todos sus hombres en la zona profunda. No le llego con nadie, no le puedo llegar, no le puedo llegar ahí. No, ay, no, no, no, no, Ay, sí, ay, odiosos pases. Ah, odiosos pases, Fred Warner ahí lo capturó a Hartz. Hertz, eh, hay que pedir tiempo Todavía quiero tener el balón Ellos no van a pedir tiempo aquí Porque saben que tienen puntos seguros Y se pueden acabar el tiempo Así que yo pido el tiempo fuera Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la yarda 29 de nuestro territorio Viene aquí Matt Ryan nuevamente al centro Con Todd Gurley Y ahora son ellos los que piden el tiempo fuera Será segunda oportunidad Y 8 yardas por avanzar Perdón, formación abierta de, de, de Matt Ryan Matt Ryan saca el balón, cargó con cuatro. Bien, vengo con Bosa. Bien, le pegamos. Es un fútbol. Es un fútbol. La recuperaron y La recuperaron ellos. Se piden tiempo fuera. ¡Ay, oh, demonios! Bosa, por fin le llegué a, a, a, a Ryan. Es dificilísimo llegarle a Matt Ryan Pero por fin le pude llegar. Tercera y 19. Ya les compliqué el drive. Tercera y 19 por avanzar. Viene aquí Ryan. Ryan busca a King rápidamente con Julio Jones. La primera vez que aparece en el campo. Y ahí está cleado y ahora yo pido otro tiempo fuera porque si no estos señores se van a acabar el reloj y todavía puedo tener el balón una vez más van por el gol de campo viene el gol de campo de Atlanta desde la yarda 25 serán unas 42 yardas hoy ¡Oh, casi bloqueado casi bloqueado por Emmanuel Mosley pero es bueno se ponen a un punto los halcones negros un partido muy cerrado de verdad muy cerrado no me lo esperaba, sí, bueno sí me esperaba que iba a ser complicado pero no tan cerrado pero bueno, todavía vamos a tener el, el, el, el balón para intentar algo. <risa> Perdón, solamente, todavía tenemos un tiempo fuera. Sale Richie James y Richie James a la yarda 25. Ok, aquí viene el drive de los 49ers. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 24, vamos a intentar una jugada. Nos queda solamente un tiempo fuera. Fuera o buscamos las bandas o buscamos en la zona profunda. Vamos a ver aquí viene Garópolo Garopolo. Vámonos a la zona profunda. Viene con Divo Samuel. Divo Samuel. ¡Ah! ¡Sí! Se la llevó. Se la llevó. ¡Touchdown! Touchdown, touchdown, touchdown, ¡Touch ¡Touch Full Niners. <risas> 76 yardotas, señores. <risas> 76 yardotas. Vean ahí. Soltó todo el brazo Garópolo Y el pase. <risas> no sé cómo se la llevó. Vean. Samuel se la arrebató de los brazos. De, de las manos al esquinero De los halcones negros Touchdown 49ers yo juraba que me iba a ir con un punto de ventaja Al medio tiempo y vean Touchdown Bombazo Jugada explosiva descontona los halcones negros Y nos vamos 14 a 6 arriba Y vienen aquí los halcones negros que salen a la yarda 25 a la, 20, a la 30 Hasta la yarda 31 Desde ahí todavía tendrán algunas jugadas Les queda un tiempo fuera también Primero gracias, por, por avanzar, viene Matt Ryan, viene el pase rápidamente aquí a Todd Gurley, que en lugar de buscar la banda busca hacia adentro y ahí piden su último tiempo fuera a los halcones negros. Vamos a jugarles preventivo, quedan 15 segundos. Vamos a ver qué intentan aquí los halcones negros, viene rápidamente el pase con Julio Jones al medio campo. Y van a jugar en serie, se acabó. Se les acabó el tiempo señores. Nos vamos así al descanso del medio tiempo San Francisco con esta sorpresiva ventaja. Parecía que solamente iba a ser un punto. Terminaron siendo 8. Y nos vamos un poquito cómodos porque aparte recibimos el balón. Vean las estadísticas parejos en yardas por aire y un poquito más de yardas por tierra. No me han dejado correr los halcones negros y eso es algo que voy a tener que empezar a intentar ahorita. Aprovechando que tenemos la ventaja y el balón. Viene Richie James hasta la yarda 25. Desde ahí vendrá el señor Jimmy Garoppolo nuevamente a los controles que tuvo ese touchdownazo. Ojalá eso pudiera ser este año. <risa> o el que llegue del draft. Ah, qué cosas con el draft. Pero bueno. Primero por para por avanzar. Viene Rahim Monster, aquí brinca uno. un Y se está escapando, se va a escapar. ¡Se va a escapar! ¡Se está escapando, se está escapando! ¡Corre, corre, corre, corre! corre. ¡A la 10 a las 10! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Hablando de que no estaba corriendo. 75 yardas así de jalón. Descontó nuevamente de los 49ers. Vean, en dos jugadas... En dos jugadas cambió el, ritmo, el el rumbo del partido. Bombazo a Divo Samuel escapadón del Raheem Monster vean ahí touchdown 49ers 20 a 6 señoras y señores así en menos de qué fue? En menos de un minuto San Francisco se va arriba por por 13 puntos son no cuántos son ya perdí la cuenta este 20 puntos híjole qué qué qué 16 puntos perdón que ah, ya no sé Estoy emocionado, estoy en shock No sé lo que pudo No sé lo que pasó, no me la creo Ah, viene aquí Viene la, viene la presión sobre, sobre. Ah, Ahí está, la captura venía la presión sobre Ryan Y es nuevamente aparece Julio Jones Uf, Ok, tranquilicémonos, tranquilicémonos si no vamos a perder la concentration Viene Matt Ryan, se la entrega nuevamente Aquí a Julio Jones, como ya le detuve A Gurley, ahora busca a Julio Jones Estoy escogiendo mi, mi, mi, mi veneno Y ellos están atacando Viene aquí, se la entregan. Ah, se la engaño con Gurley. Lo pase aquí con, con Hortz, Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, qué cortes hizo este hombre Hertz, y Se fueron hasta la yarda dos oh, Vean, así. Así responden los halcones negros. Ven, tenía yo que calmar mis, mi, mi, mi emoción. Ahí está Tanqueen. Me madrugaron por andar yo de emocionado. ¡Ay! no lo puedo creer. Viene oh, no. touchdown. Y con Hertz, sí, se lo merecía, me parece. Y acortan las distancias otra vez. Un um, poquito me duró el, el, el, el, el gusto. Me anotaron de volada estos halcones negros. Está ese pase a Hertz. Y luego vean aquí: yo esperaba la corrida y no. Ahí nuevamente con Hertz. Touchdown de los halcones negros. Y se ponen con el extra. Van a ser vamos a ver si bueno es que yo pensé que iban a hacer la conversión así que mandé jugada preventiva 13 a 21 o 21 a 13 como lo quieran llamar son 8 puntos nuevamente los que tenemos de ventaja viene Richie James Richie James aquí sale la yarda 21 y un tenemos que contestar, viene Jimmy Garoppolo, su número 5 de 5 118 yardas, dos perfecto va Jimmy Garopolo 118 yardas a eso, súmenle Ese pasesote de 76 yardas Porque realmente la ofensiva ha sido productiva Pero más o menos aquí, vean, Monster, Monster Ay, ¡Oh! era por afuera, era por afuera Era por afuera ¡Oh! Bueno, 15 yardas, bien Primero oportunidad, 10 yardas para avanzar Tiene Garopolo desde la yarda 39 del propio territorio, 38 Abre la formación Garopolo se echa para atrás un poco Busca aquí rápidamente el pase cruzado con Ross Willy. El segundo a la cerrada Perdió una yarda, segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar Vamos a tratar de engañar a los halcones negros Y ahí viene el pase pantalla con Kalyuche, Kalyuche que atropella aquí, atropella al séptimo. Vean qué manera de plancharlo, bien, primero y 10 49ers, Kalyuche en su primera recepción del partido Bien, ya estamos en la yarda 43 del territorio de los halcones negros Primera oportunidad, 10 yardas por ahí. Por avanzar. Desde ahí, Monster no. No logró mucho. Una yarda. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Formación abierta. Hay que buscar a la seguridad. No, está aquí viene el pase cruzado rápidamente con Divo Samuel. Divo Samuel, no. Solamente un par de yardas más. Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar. Viene aquí por el pase. Ah, ¡Oh, ¿Cómo la bajó? ¿Cómo la bajó Divo Samuel? Ahí está. 21 yardas primero y 10. Estamos en la, en la ya, yarda 20, ya, en la yarda 20, 19, perdón, ya en zona roja de los halcones negros. Y Monster, Monster pelea, pero no. Falló el bloqueo McClinchy. Y perdió dos yardas. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. Se están cerrando mucho los halcones negros. No me dejan correr bien aquí, Maquina. Maquina por el centro. Saca unas 5 yardas, me parece. Sí, tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Esta es importante para los Niners. tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Y se acabaron las acciones del tercer cuarto. Entramos a la recta final del partido señores Una ventaja de 8 puntos Que llegó a ser de 15 Pero me descontaron los halcones negros Y pues bueno, ya que le hacemos Tercera y seis Importantísima, los echa, viene el pase cruzado Aquí con Quiero estás empuja, empuja No, no, no llegó, pero ya es No llegó, pero es primero y gol En la yarda uno de los, de los halcones negros Primera oportunidad, viene La jet sweep con Kendrick Bourne Kendrick Bourne, pelea, empuja, no, no llegó Se quedó en la yarda 1 nuevamente Nuevamente, pero vamos a engañarlos otra vez La están esperando por el centro El engaño viene a la end round nuevamente con Kendrick Bourne Y solito, solito, solito Touchdown, Touchdown 49ers Touchdown Kendrick Bourne El, el, el ahora patriota de Nueva Inglaterra Touchdown 49ers Bien, bien, vean ahí el engaño Se la comieron todas los halcones negros y ahí entró solito Por su casa Kendrick Bourne Vean ahí para la postal Touchdown Bien señores, 27 27 a 13 Para los halcones de, Este este, esta es una daga Que les podría estar ya atravesando el corazón Aunque todavía queda muchísimo tiempo En el cuarto cuarto Y así como me notaron de rápido hace rato, ahí les encargo Viene el regreso de los halcones negros Salen a la yarda, 20, yarda 23 Desde la yarda 23 empezará su drive Viene Matt Desde la formación escopeta desde la yarda 23 Está esperando, busca el pase viene a la banda con, oh no Pensé que se salía y todavía hagan unas yardas más Julio Jones Que lo ha buscado, pero no en la zona profunda No he dejado que me haga una jugada grande A salvo la de hace rato Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Y no fue Julio Jones, viene nuevamente aquí a Calvin Ridley, al, casi al medio campo En la yarda 49, todavía de su propio territorio Primera oportunidad 10 yardas para avanzar Viene Matt Ryan Matt Ryan está buscando, está buscando Viene, busca rápidamente ahí con el escape Que es Gordley Y ahora sí Drew Greenlow lo detuvo Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar Perdieron una yarda Viene aquí hacia las indicaciones Matt Ryan, Matt Ryan está buscando Le llega, le llega, le llega oh, le llegaban! Oh, ¡No puede ser completo! ¡No puede ser completo de Julio Jones! Le habían pegado a Matt Ryan Creo que fue Dee Ford Y vean qué pase sacó Primero y 10 por avanzar Viene, viene, viene, viene el golpe no, oh, nuevamente es completo con Hortz. Oh, y otra vez le llegaba y le alcanzó a sacar el pase. Jimmy Gorda ahí estaba para la taqueada Miren los halcones negros. Formación cerrada. Matt Ryan buscando receptor. Buscando ahí. Busca en el lado izquierdo. Viene Ridley y es tacleado. Tacleado ahí al final. Pausa de los dos minutos, señores. Les quedan dos minutos a los halcones negros para intentar emparejar los cartones. O al menos recortar. Primero y diez por avanzar en la yarda 23 del territorio de los Niners. Matt Ryan busca, viene el pase, escape con Todd Gurley. Todd Gurley que saca yarda, saca de bora yardas y se mete ya dentro de la yarda 10. Ya están en, en zona roja los halcones negros. Primero y gol en la yarda 8. Primero y gol en la yarda 8. Tres hombres del lado derecho. Información Bunch. Viene el pase al centro. Y es Ridley. Y Ridley se metió. Se metió touchdown de los halcones negros. Touchdown. Y se acerca no sé si vayan a intentar la conversión Yo creo que no van a ir por el extra Porque si la fallan pues ya perdieron el juego Básicamente van a ir por el extra a Intentar tener el balón una vez más Y tal vez ya después este Si lo tienen intentar eh, la conversión Si es que anotan ya está complicado para los halcones negros Pero no es imposible, Vean, ahí van por el extra Y el extra es bueno, 20 a 28 8 puntos de ventaja me tienen que detener, tienen sus tres tiempos fuera aún. Eso sí, estaba yo esperando la patada corta, pero patearon largo. Así que saldré desde la yarda 25. Vean los números de Rahim Monster: 105 yardas en 21 carreos, 126 yardas totales, sumándole las que ha hecho por aire. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Formación: y se mueve Divo Samuel en la, en la jet sweep. Yo hoy es detenido rápidamente, no sacó nada y pide su primer tiempo fuera Atlanta inteligentemente. Ah, segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Yo pensé que había perdido yardas Pero no perdí nada Solamente me detuvieron En la línea de golpeo Viene formación pesada Doble a la cerrada De los 49ers Se echa para atrás Garopolo Garopolo busca ahí En el bien En la trayectoria del poste Bien Divo Samuel Divo Samuel Primero y 10 Segundo tiempo Fuera de Atlanta Señores Esto ya está casi cocinado Ya está casi cocinado Viene aquí Le entrega el balón A Rahim Monster Raheem Monster ¡Ay! ¡Qué golpe! Eso era ilegal Lo noquearon Piden su último tiempo fuera los halcones negros. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Y aquí ya solamente hay que acabarnos el reloj. Viene aquí Raheem Monster. Raheem Monster rompe un tacleo. Llegó al medio campo. Dan Quinn bastante, bastante molesto por lo que está pasando. Tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar. Viene aquí el pase pantalla. ¡Ah, no puede ser! ¡Me la leyeron, me la leyeron, me la leyeron! ¡Uy! Vamos a despejar, no vamos a cometer ningún error con el tiempo que queda hay que despejar, Nos pues vamos a dejar ya muy poco tiempo en el reloj, por ahí de un minuto, vean que buena patada, bota en la 10, y es detenido, desde la yarda 7 van a salir los halcones negros, con un minuto, vean los números de Ryan, solamente un pase incompleto, 277 yardas, todos touchdowns, nadie ha cometido errores en el partido de hoy, yo regularmente robo muchos balones, y esta vez no pude, no he podido robar ni un solo balón, vamos a ver si aquí lo puedo hacer, viene rápidamente el pase con Julio Jones, y se sale, Sacaron unas 6 mm, yardas, segunda oportunidad 4 yardas por avanzar Menos de un minuto, 58 segundos para los halcones negros Ryan desde la formación abierta viene nuevamente el pase con el escape Todd Gurley, Todd Gurley es detenido y el tiempo sigue corriendo Ahí les encargo, quedan, ya le quedan poco menos de, 20, de 40 segundos Viene Matt Ryan, Matt Ryan buscando aquí rápidamente nuevamente busca el, y, y, y Gurley se equivoca, se queda dentro del campo Quedan muy pocos segundos, ya menos de 20 Viene Ryan, el pase al centro con Ridley y aquí se me hace que va a acabar el reloj, que está enojado Ryan, Si sí, se le está acabando el rock, no, todavía va a sacar una última jugada, no, ¿qué está haciendo? Se equivocó, horrible, no se salió, se acabó el tiempo señores, se acabó el partido, 49ers, 49ers se levanta con la victoria en un apretado partido contra los halcones negros de Atlanta, híjole, estuvo bueno, la verdad es que no me esperaba tanta competencia de los halcones negros, sí sabía que iban a ser más duros, pero ganar por 8 puntos, bueno, al menos no, no, no robé balones, pero tampoco me robaron. Fue un juego, creo que estuvo bien en ambos lados. Ganamos los que aprovechamos las oportunidades, explotamos. Ese segundo cuarto fue donde se definió todo. Ese segundo cuarto, porque la segunda mitad fue muy, muy de verdad, muy cerrada. Miren ahí saludando a Alex Max, su próximo centro, le diciéndole, nos vemos el próximo año. Vean aquí el, el marcador, el score. El scoreboard, vean si sí, ahí está. El segundo cuarto fue el nuestro, ahí estuvo la diferencia. Y bueno, nos vemos el lunes para el podcast, señores. Ya se viene el draft. ¡Qué emoción! Les mando un abrazote a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben... ¡Go Niners!